Bienvenidos a un nuevo episodio de Música del Espíritu. En este video, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de la meditación y descubrir cómo preparar un espacio perfecto para practicarla en la comodidad de tu hogar. La meditación es una práctica ancestral que ha demostrado tener beneficios para la salud mental, emocional y física. Y una parte importante de una meditación exitosa es tener un entorno adecuado que nos ayude a relajarnos y conectarnos con nuestro interior. Así que vamos a adentrarnos en los mejores consejos para crear un espacio de meditación armonioso y sereno. El primer paso para preparar un espacio para meditar es encontrar un lugar en tu hogar que sea tranquilo y libre de distracciones. Puede ser una habitación vacía, un rincón acogedor o incluso un espacio al aire libre en tu jardín. Lo importante es que te sientas cómodo y puedas estar en paz contigo mismo durante tu práctica de meditación. Busca un lugar donde no haya ruido externo y puedas sentirte completamente relajado. Una vez que hayas encontrado el lugar adecuado, es hora de limpiar y ordenar el espacio. La limpieza y el orden son importantes para crear un ambiente armonioso y sereno que te ayude a relajarte durante la meditación. Limpia el polvo, organiza los objetos y asegúrate de que todo esté en su lugar adecuado. Una habitación ordenada y limpia te ayudará a concentrarte y a mantener la mente clara durante tu práctica de meditación. Para crear un espacio de meditación acogedor, puedes añadir elementos que te inspiren y te ayuden a relajarte. Puedes colocar velas aromáticas, incienso, piedras, cuencos tibetanos, plantas u otros objetos que te transmitan paz y tranquilidad. Estos elementos pueden ayudarte a crear una atmósfera propicia para la meditación y te ayudarán a conectar con tu interior de una manera más profunda. La iluminación es un elemento clave en la creación de un espacio de meditación adecuado. Asegúrate de tener una iluminación suave y relajante en tu espacio de meditación. Puedes utilizar lámparas de sal del Himalaya, velas o luces regulables para crear una atmósfera cálida y acogedora. Evita las luces demasiado brillantes o frías, ya que pueden interferir con tu capacidad de relajarte y meditar. Los colores también juegan un papel importante en la creación de un espacio de meditación armonioso. Opta por colores suaves y relajantes como el azul, el verde o el blanco. Estos colores están asociados con la calma, la serenidad y la paz interior, lo que los hace ideales para un espacio de meditación. Puedes pintar las paredes de tu espacio de meditación con estos colores o utilizar accesorios como cojines, mantas o cortinas en tonos suaves y relajantes. La naturaleza tiene un efecto calmante y relajante en nuestra mente y cuerpo, por lo que añadir elementos naturales a tu espacio de meditación puede ser muy beneficioso. Puedes incorporar plantas, flores, conchas marinas, piedras o madera en tu espacio de meditación. Estos elementos naturales te conectarán con la Tierra y te ayudarán a sentirte más conectado con la naturaleza durante tu práctica de meditación. Tu espacio de meditación debe ser un reflejo de ti mismo, por lo que es importante que lo hagas personal. Puedes añadir elementos que sean significativos para ti, como fotografías, objetos de valor sentimental o arte que te inspire. Esto te ayudará a crear un espacio único y especial para sumergirte en tu práctica de meditación de una manera más profunda y personal. Una vez que hayas creado tu espacio de meditación perfecto, es importante mantenerlo limpio y ordenado. Mantén el polvo bajo control, ordena los objetos regularmente y asegúrate de que todo esté en su lugar adecuado. Un espacio limpio y ordenado te ayudará a mantener la mente clara y a disfrutar de una experiencia de meditación más tranquila y profunda. Y eso es todo. Espero que estos consejos te hayan ayudado a preparar tu espacio de meditación ideal. Recuerda que la meditación es una práctica personal y única, y tener un espacio adecuado para practicarla puede marcar la diferencia en tu experiencia. ¿Ya has preparado tu espacio de meditación? Comparte tus experiencias y comentarios en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video con tus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos en, Música del Espíritu. Hasta la próxima.